Vamos a ver ahora cómo manejar eh, unidades eh, más grandes que el kilo, que serían mega, giga y tera. Para ello eh, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando nos movemos en esos múltiplos lo que tenemos que hacer es añadir o quitar ceros de 3 en 3 o mover la coma de 3 en 3. Por ejemplo, si estuviéramos manejando metros, pues del metro al decámetro pues se mueve la coma a una posición, o se añade un 0, se quita un 0, dependiendo de hacia dónde nos movamos, entre el hectómetro y el decámetro también, entre el kilo y el hectómetro también, pero aquí hay un salto, cuando pasamos de kilo a mega vamos de 3 en 3, y de giga a mega también vamos de 3 en 3, y de tera a giga o de giga a tera también vamos de 3 en 3, ¿vale? Porque recordemos que un mega son 1000 kilos, y un giga son 1000 megas, y un tera son 1000 gigas, así que los saltos van de 3 en 3. Vamos a verlo con un ejemplo, nos piden pasar 3 teragramos, queremos pasarlo a hectogramos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que poner mi 3 y como me voy a mover hacia abajo, de los teragramos a los hectogramos, vamos a ir de aquí a aquí, un salto, dos saltos, tres saltos y cuatro saltos, vamos a llegar hasta aquí, voy a borrar lo que me sobra, de tera a hecto tenemos 1, 2, 3 y cuatro saltos. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos saltos que son de 3 en 3. entonces... Aquí tenemos un salto de 3 en 3, aquí otro salto de 3 en 3, aquí otro salto de 3 en 3 y aquí un salto de 1 en 1. Bien, como me estoy moviendo hacia la derecha, voy de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pues lo que tengo que hacer es añadir ceros hacia la derecha. Voy a poner un montón y luego ya veré cuántos me sobran. Pues así, un chorrón de ellos. Bueno, pues inicialmente la coma estaba aquí porque lo que tengo son 3 unidades, así que voy a ir haciendo los saltos. Pues el primer salto de Tera a Giga, como va de 3 en 3, de Tera a Giga, pues tenemos este salto. Después de Giga a Mega, de Giga a Mega tenemos este otro salto. Después de Mega a Kilo tenemos este otro salto. Y ahora ya los saltos van de uno en uno, ¿vale? De Kilo a hecto pues el salto va de 1 en uno en uno. Y esto es lo único que tenemos que tener cuidado. Así que ya tenemos... Nuestros saltos teniendo en cuenta cuántos ceros hay que añadir o cuántas posiciones hay que mover la coma en función del salto que estemos dando. Así que llegamos hasta aquí. Por lo tanto, los 3 teragramos van a ser 3 y ahora ponemos los ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y otro cerito. Ya tenemos ahí todos los ceros. Ponemos los puntos separadores de los miles y ya lo tenemos. Pues estos serían hecto gramos. Así que tenemos 30.000 millones de hectogramos en 3 teragramos. Esa sería la solución. Este ahora podría ser un buen ejemplo para pasar este número a notación científica. Vamos a aprovechar el ejemplo para hacerlo. Para escribir este número en notación científica tenemos que poner una cifra diferente de 0 y como el resto son ceros, ¿vale? todo lo que tenemos aquí son ceros, pues a continuación lo único que tenemos que hacer es contar cuántos ceros hay para ver cuál es la potencia de 10, es decir, estos 3 teragramos lo podríamos escribir como 3 por 10, como es un número grande, potencia de 10 positiva, y contar los ceros desde después del 3, ¿vale? Pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ceros. Así que es 3 por 10 elevado a 10 hectogramos.